siendo el esfuerzo propio el de mayor aporte con 8.262 viviendas. En la mayoría de los municipios visitados por los diputados, se plantea que el plan estatal y los subsidios se incumplen por falta de recursos materiales. Ejemplo de ellos, el cemento P35, los áridos, el acero, la carpintería, instalaciones hidrosanitarias, cables eléctricos. Etc.